Jack despertó desorientado. No entendía lo que sucedía a su alrededor. Hacía un segundo, vivía en la comodidad que proporcionaba la película que se había ido montando en su cabeza sobre su propia vida y ahora abría los ojos en un lugar desconocido. ¿Una selva? ¿Cómo he llegado hasta aquí? No lo sabía. Se incorporó como pudo y, tras un solo suspiro, empezó a correr. Oía gritos desgarradores que provenían de algún lugar. Y sintió la necesidad de ayudar. Pobre idiota. Corriendo entre la maleza con traja y corbata. Al llegar a la playa empezó a comprender. No estaba en una idílica playa de las Islas Canarias, llena de tumbonas y sombrillas. La playa estaba llena, sí. Pero no de gente tomando el sol. Estaba llena de gente gritando. Y llorando. Y muriendo. Todo enrededor de los restos del fuselaje de un avión el mismo avión en el que Jack viajaba. Por suerte, Jack es doctor. Mirar a donde mirara lo único que veía era caos. Pero no un caos como el de los libros modernos de matemáticas. Caos del de verdad. Del que duele. Uno de los motores a reacción del avión todavía estaba funcionando. Y hacía un ruido. ¡Oh, qué ruido! Pero lo malo no era el ruido. Podría explosionar en cualquier momento. Había tanta gente a la que ayudar, que no sabía por dónde empezar. Vio una embarazada con el pelo azul. Dos por el precio de uno, pensó. Un tipo grande con barba le ayudó a poner a la chica del pelo azul en un lugar seguro. La chica se llamaba Ter, digo Claire. Jack iba en camino de ayudar a un hombre que estaba inconsciente con un mástil clavado en el torso cuando la turbina del avión succionó a un negacionista de los accidentes aéreos que estaba como si nada. La onda expansiva tiró a Jack al suelo, pero se levantó. Por segunda vez. Esa tarde Jack ayudó a varios viajeros gravemente heridos. Todos muertos. Ojalá hubiera estudiado medicina en lugar de hacerse doctor en física de partículas. La noche llegó muy lenta. Cada minuto era un minuto sin que nadie llegara a rescatarlos. Toda una eternidad. Harley, el chico que había ayudado a la embarazada del pelo azul, repartía la comida rescatada del catering del avión. Charlie y Said alimentaban una hoguera con la esperanza de facilitar el trabajo a los servicios de rescate que deberían estar buscándolos. Shannon despreciaba la ayuda de su hermano, y John Locke buscaba en su cabeza una explicación racional para lo que le estaba pasando. Una aparente ausencia de actividad interrumpida por unos extraños rugidos. ...que nacían del interior de la isla. No parecía un animal. Era otra cosa. ¿Pero qué? Nadie se atrevió a verbalizar lo que todos estaban pensando. No estaban en una isla cualquiera. Algo sobrenatural habitaba allí dentro. Algo con lo que no contaban. Las normas a las que estaban acostumbrados no parecían ser suficientes. Tal vez un algoritmo o tal vez una red neuronal... No sabrían decir lo que era, pero habían llegado a un lugar donde un monstruo vivía, un monstruo con el que deberían luchar. Un rugido salió de la espesura, un rugido que a todos heló la sangre. El inglés enseña mal. Y punto. Al amanecer, la playa parecía sacada de un cuadro de sorolla con toda esa luz resplandeciente, recordándoles que aún estaban vivos. O algo así fue lo que dijo Sawyer. Un tipo extraño con una perilla extraña, ese tal Sawyer. Harley vigilaba la hoguera como si en cualquier momento fueran a crecerle patas con las que salir corriendo hacia el mar, pero el que realmente se ocupaba de que el fuego siguiera vivo era Said. Kate parecía preocuparse por el hombre con el mástil clavado en el torso, aunque no era eso lo que hacía y la mayoría de supervivientes miraban al horizonte inexpresivos, esperando a que llegara el Equipo A, los Vengadores, y hasta la Rosalía, todos montados en helicópteros de rescate. El que no esperaba era Jack. Él no era de esos. Jack se preparaba para ir a buscar la parte delantera del avión en la que debería haber un sistema de comunicación. Existía la posibilidad de que no les estuvieran buscando, y la cabina era la única manera de mandar una señal de socorro. No debió decir nada de eso en voz alta. La sola idea de que no hubiera equipo de rescate fue como ese despertador que suena en mitad de un sueño agradable justo el día en el que tienes un examen, o el día de una reunión con el jefazo alemán dueño de la empresa en el que trabajas, o el día de tu boda. La gente se volvió loca, se les heló el cerebro. Eran como un montón de conejos asustados a los que les acaban de dar las largas en mitad de la autopista. —Me puntó, —dijo Kate como si no pasara nada. Charlie también quiso ir. Llevaba demasiado tiempo sin lo suyo y estaba nervioso. Necesitaba hacer algo. —Pero, ¿vas a dejar solo a tu novio? —dijo señalando el tipo con el mástil clavado en el torso. Las carcajadas de Kate se debieron de oír en toda la isla. Y no era una isla pequeña. —¿Este es mi novio? —decía. Nadie entendió el chiste, pero debía de ser muy bueno. ¿Qué clase de tarada se ríe de esa manera de alguien que puede palmarla en cualquier momento? En cualquier caso, los tres se pusieron en camino. Al principio Jack hablaba de la trayectoria que siguió la parte delantera del avión tras partirse en el aire y de cómo orientarse sabiendo la posición del sol y la hora del día. Pero Charlie no paraba de hablar de esto y de aquello. Que si política, que si fútbol que si la tortilla de patatas se hace con cebolla o sin cebolla. Les preguntó por sus aficiones, las últimas series que habían visto, sus trabajos, todo un máster concentrado sobre conversaciones de ascensor, pero nada parecía conseguir una conversación normal. Lo más que Kate llegó a decir es que se dedicaba a mirar cerebros. Y Jack, cuando empezó a decir que era doctor, no pudo terminar la frase. «Pero estamos salvados, tenemos un médico», dijo Charlie. Ya que estaba tan ocupado buscando la posición del sol entre la espesura para no perderse y tenía tan pocas ganas de conversación que no se molestó en explicar que no era la clase de doctor que puede recetar pastillas. Lo mejor de encontrar la cabina del avión es que Charlie por fin dejó de hablar. El piloto seguía vivo, deshidratado, pero vivo. En cuanto le dieron agua, pareció resucitar. Jack solo quería saber si había mandado una señal de escorro antes de estrellarse, pero el piloto estaba orgulloso de su avión. Al parecer era un avión último modelo de una marca prestigiosa. Empezó la review hablando de la forma de los alerones posteriores, comparándolos con los antiguos modelos. Siguió con los sistemas redundantes de propulsión, el bluetooth... Pero de señal de socorro, nada de nada. Nadie les estaba buscando. Tendrían que salir de la isla por sí mismos. El piloto ya estaba anunciando un link de compra del avión en la descripción del vídeo cuando un terrorífico rugido les hizo callar. Un humo negro atravesó el parabrisas delantero llevándose en volandas al piloto. «Hay un descuento del 10%», se le oyó decir. Esas fueron sus últimas palabras. El camino de vuelta a la playa resultó mucho más silencioso. Yo diría que incluso aburrido, al menos hasta que pasó lo del oso. Pero como diría Jack el Destripador, vamos por partes. Jack, eh, nuestro Jack, no el Destripador, había conseguido una especie de aparato de radio portátil en la cabina del avión. En condiciones normales estaría dándole vueltas a la cabeza buscando entre los conocimientos teóricos sobre telecomunicaciones que aún recordaba la manera de transformarlo en un emisor. Pero en ese momento, tras lo que había vivido, no podía pensar en nada que no fuera el piloto del avión y cómo ese humo negro demoníaco se lo había llevado en volandas. Él iba delante y los otros detrás. Andaba rápido, quería alejarse de allí. Kate no parecía muy afectada. En cambio Charlie parecía que le hubiera comido la lengua al gato. Ya no hacía preguntas, solo miraba de manera compulsiva algo que escondía entre sus dedos. No quería que los otros lo vieran, pero al mismo tiempo sentía la necesidad de llevarlo en la mano. Fuera lo que fuera, no era suficiente con llevarlo escondido en el bolsillo. Necesitaba tocarlo. Y sin duda era algo prohibido. Todo dejó de tener importancia en el mismo momento en el que se toparon de frente con una bestia amenazadora y terrible. Un oso panda, con dientes como sables y ojos inyectados en sangre. Todos se echaron a correr en sentido opuesto, pero no todos tuvieron la misma suerte. Charlie tropezó con una raíz y cayó de morros. Por un momento se bloqueó. Quedó en el suelo sin saber qué hacer. El oso panda se acercaba. Kate pasó corriendo a su lado. Casi le pisa, pero no se detuvo a ayudarle. si quien pueda!» Jack miró atrás. Dudó por un instante, pero no pudo evitar deshacer sus pasos para ayudar a Charlie. Ambos subieron a un árbol justo antes de que el panda llegara hasta ellos. Les miraba desde abajo enfadado. Agitó el tronco del árbol con todas sus fuerzas, pero los humanos no caían. Estaban bien agarrados. Algo llamó la atención del oso. Era Kate. De algún modo engañó al animal para que se alejara. No hay duda de que Kate es una mujer... inteligente. Cuando los tres se juntaron, decidieron que al llegar a la playa no contarían nada de lo sucedido. ¿Un oso panda carnívoro que no trepa a los árboles? Por no hablar del humo negro. Nadie necesitaba preocuparse con eso. Cuando por fin llegaron a la playa, las noticias llegaron por el otro lado. Hay novedades con el tipo del mástil clavado en el torso, anunció Harley. ¿Se ha muerto ya? dijo Katie sin pensar. Uh, no, no se ha muerto. ¿Ha despertado? Vaya por Dios, añadió.